La lengua no tiene huesos, pero es lo suficientemente fuerte para romper un corazón. Por eso ten cuidado con lo que dices. Algunas personas te hieren y luego van por ahí diciendo que fuiste tú quien las dañó. Nadie verá las cosas buenas que haces hasta el día en que les hagan falta. A quien te hable mal de mí, pregúntale cuántas veces lo ayudé. Todos somos el malo en el cuento de alguien consejo del día. No te avergüences nunca de haber querido a personas que luego resultaron falsas, deja que sea ellas quien se avergüencen de lo que son. Quédate con la tranquilidad de saber que lo que hiciste fue con buena intención, sonríe y permanece tranquilo porque tú no perdiste, a ti te perdieron. La tristeza no es por saber que algún día todo vamos a morir. La tristeza es por no saber comprender lo que en verdad es la vida. La vida es un viaje, asegúrate de llevar a tu lado a quienes te impulse a dar lo mejor de ti. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el dichoso privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Atrévete a cambiar aunque sea descalzo, a sonreír aunque no tengas motivos, a ayudar a otros sin recibir aplausos. No pidas permiso para volar, las alas son tuyas y el cielo no es de nadie. No es malo alejarse de quien te lastima. Malo es quedarse allí donde te insultan, donde te dicen que no eres nadie, no eres nada. Donde te maltratan, te ofenden o te ignoran. Eso es destructivo. Piénsalo bien, tú mereces lo mejor. En ese caso lo más sano es soltar, alejarse, cerrar ciclos, sanar, para después volver a vivir. ¿Cuántas veces he llorado sin saber que la vida me hacía un favor? ¿Cuántas veces he llorado sin entender lo que ocurrido no era el fin del mundo? Sino el principio de algo mejor. La vida es dura, pero con los bellos momentos se aprende que aunque las lágrimas nos ensucian el rostro, terminan limpiándonos el corazón. El amor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 por los momentos buenos y también por los difíciles, por los que me quieren y también por lo que no, por todo lo bueno que tengo y por lo que está a venir, por los errores cometidos, te pido perdón, pero sobre todo te doy gracias por estar siempre a mi lado Señor, gracias, amén, déjalos que te juzguen, que hablen de ti, lo que piensen o crean es problema suyo, Sigue siendo amable, cree en el amor, sea auténtica. No importa lo que digan los demás, no te atrevas a dudar de lo que vales. Sigue brillando como lo haces a diario. Si alguien te trata mal, recuerda que hay algo mal con ellos, no contigo. La gente sana no anda por ahí destruyendo a otros seres humanos. A una mujer no la pierdes cuando se va. La perdiste antes, cuando estaba a tu lado, y no te importó que se sintiera sola. Que no se sintiera valorada, que no se sintiera ya deseada. Antes de irse, ella estuvo llamando tu atención, pero no te diste cuenta. Querido yo, mantente fuerte. Todavía tenemos un montón de batallas que luchar, miles de obstáculos que superar, mucho potencial que demostrar. Esto recién es el inicio, somos tú y yo contra el mundo. Podemos hacerlo. No más, nada de aceptar esos amores que nos joden. Esos que viven y se van del día a la mañana, nada de andar rogando o mendigando un te quiero. Nada de estar atados a personas que nos han hecho daño. Ya estamos muy grandes para andar llorando por un globo, sabiendo que existen muchos más. Dos lágrimas caen sobre una mujer, una es que la lastimaron, y la otra, su corazón llora de tanto dolor. Vienen las lágrimas de la mujer y las dos se juntan y hacen una oración. Viene Dios, las escucha, y le dice, Hija, yo te amo y te sanaré tus heridas. Y la mujer renace con unas fuerzas como el ave Fénix. Amén. Critícame, ríete, odiame, acúsame, habla mal de mí. Échame todo en cara. Intenta poner a los demás en mi contra. Me da exactamente igual. Porque he sabido que el resentimiento, los celos, la falta de autoestima y la inmadurez es lo que te ha llevado a hacer eso. Las personas tóxicas jamás van a aceptar que son tóxicas. Siempre van a creer que tienen la razón y el día que les digas algo que hicieron mal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 Entonces ahí podrás juzgarme. Mi respeto es para quien tiene respeto por mí. Mi amor es por quien me quiere de verdad. Mi cariño es para todo lo que logran comprenderme sin juzgarme. Mi gratitud es para todos los que me quieren, a pesar de que la vida nos aleja y los confunde. No grites, no ofendas, no juzgues, no humilles. Sé noble, íntegro, sincero. Los gritos son una señal de debilidad, la humillación. Es señal de pobreza interior. La calumnia es señal de envidia. La agresividad es señal de inseguridad. El verdadero liderazgo se logra cuando se es íntegro, humilde, sincero, equitativo, leal y ético. Proverbio árabe No ideas todo lo que sabes no hagas todo lo que puedes no creas todo lo que oyes no gastes todo lo que tienes porque quien dice todo lo que sabe quien hace todo lo que puede quien cree todo lo que oye y gasta todo lo que tiene muchas veces dice lo que no le conviene hace lo que no debe juzga lo que no ve y gasta lo que no puede te dejo libre Libre de mí, libre de mi carácter, tan cambiante, libre de mis ganas locas de amarte, libre de mi afán de cuidarte como a nadie. Te dejo libre, libre de mi gran amor protector, libre de mí, por completo, pero te ruego que no vuelvas cuando te des cuenta, que nadie podrá amarte como yo. No vuelvas, por favor. Y llega el momento en el que te cansas. Te cansas de esperar, de estar siempre para todo pero nadie está para ti. Te cansas de mentirte creyendo que las cosas cambiarán. Te cansas de las decepciones, de las mentiras, de llorar, de fingir, de las promesas, de todo. Te cansas de siempre decirte a ti mismo, está bien. Cuando no es así, te cansas. Y lo peor es que nunca nadie se da cuenta de cómo eso te hace sentir. No he muerto. Solo me fui antes, y no quiero que me recuerden con lágrimas como aquel que no tiene esperanza. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, seré la brisa que besará sus rostros. Seré un recuerdo dulce que asista a su memoria. Seré una página bonita de su historia. Perdona a todos, Tomé únicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles que no he muerto, solo me fui antes. El duelo me doy a mí mismo y a los demás permiso para vivir el duelo de forma personal y en paz, reconociendo que todas las personas somos diferentes en el proceso de sanción. Me doy a mí mismo y a otros la gracia, la aceptación, la compasión y la bondad en el proceso del duelo. Adiós cuando conoces a una persona, valórala, ya que nunca sabes cuándo se irá. Y si no la apreciaste ahora, luego de que valdrá un cantar y un ramo de flores en aquel triste ataúd. Por eso, apréciala como quisieras que te apreciarán a ti. Canta ahora para que después no sea un triste cantar. Ríe ahora, para que después no sea solo un llorar. Comparte ahora, para que después no sean solo flores las que hay que dar. Y di a Dios porque nunca sabes que volverá. Algún día mi corazón sanará y seré feliz, algún día recordaré y me reiré de lo que hoy me duele bastante. Algún día me daré cuenta de todo lo malo que ha pasado, son solo golpes de la vida, lecciones que debo aprender y sobresalir. Algún día volveré a tener una sonrisa de oreja a oreja que será verdadera. Una sonrisa donde tú ya no serás parte. Algún día, tú serás pasado y alguien más será mi presente. Pero mientras tanto hoy, solo esperaré ese algún día que no tarda en llegar. El ser humano suele ser tonto, pero tan tonto que se le olvidó de ser feliz. Sueña con el futuro, llora por el pasado, y no sabe disfrutar del presente. Las disculpas sobra cuando el daño está hecho, no es bueno ir por la vida lastimando gente y luego arrepentirse. Antes de hacerlo, piénsalo dos veces. Porque, recuérdalo, todos en esta vida tenemos lo que realmente merecemos y generalmente todo da vueltas. Irse duele, pero sabes que duele más. Permanecer de necio donde ya no nos quieren. Caminaba un día con mi padre, cuando de pronto me preguntó, además del canto de los pájaros, ¿oyes algo? Sí, le contesté. El ruido de la carreta. Muy bien, me dijo. Y está vacía. ¿Vacía? ¿Y cómo lo no sabes si no la hemos visto? Muy fácil, por el ruido que hace. Desde entonces, cuando veo a alguien hablando demasiado, interrumpiendo, siendo inoportuno, alabándose de lo que tiene y menospreciando a otros, me parece oír la voz de mi padre. Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace. Dios te va a levantar. La fe no es cambiar sobre las aguas, es salirte de la barca y confiar en que hay alguien que sí te hundes. Siempre, siempre, siempre